Entre finales de octubre y mediados de noviembre de 2012, se estrenó en Estados Unidos un especial de tres partes de Hora de Aventura, marcando el final de la cuarta temporada, así como el inicio de la quinta. Estos capítulos, llamados El Lich, Jake el Perro y Final Humano, planteaban una dimensión alterna del mundo de U en caso de que El Lich nunca hubiera existido. Dichos capítulos son bien recordados por todos los seguidores de la serie. A mí especialmente me emocionaron muchísimo en su momento, tanto que a pesar de que no tenía internet por esas fechas, me las arreglé para ver los días después de su estreno en Estados Unidos. Sin embargo, de cierta manera sentí que esperaba algo más del especial, principalmente algo de interacción entre las contrapartes de cada universo, ya que las interacciones presentes se limitaban a Jake hablándole a una pantalla. Y justo ahora, más de tres años después, vuelven a tocar el tema en la serie, en el capítulo de que hablaré a lo largo del video. Crossover es el vigésimo tercer capítulo de la séptima temporada de Hora de Aventura y el capítulo 222 de toda la serie. Se estrenó el 28 de enero de 2016 y muestra de cierta forma lo que le ha pasado a la dimensión alterna creada por la supuesta inexistencia del Lich. El capítulo empieza en el lugar de los hechos, donde los Finn y Jake reales están en la dimensión alterna observando al Finn alterno mientras este está acomodando personas congeladas y sospechosamente haciendo uso del inquiridión. Acto seguido tenemos un flashback de una hora atrás, en el que se muestra prisma explicándoles que a pesar de que hace tiempo lograron que Lich no completara su cometido, la dimensión alterna que ellos desearon continuaba existiendo, y dicha existencia suponía un problema para el multiverso, ya que las cosas estaban saliendo de control allí, por lo que decide enviar a Finny y a Jake para que arreglen la situación. A partir de aquí las cosas se ponen cada vez más interesantes, planteando problemas morales en Finn y Jake, y teniendo uno que otro momento gracioso. Recomiendo plenamente ver el capítulo, teniendo en cuenta que se deben ver los capítulos antes mencionados para entender la totalidad de los sucesos. Y es por eso que no detallaré en lo que pasa a partir de aquí, sino que resaltaré los puntos fuertes que encontré y evidentemente daré mi opinión general. En primer lugar, me parece resaltar el dilema que se les presenta a Finn y a Jake, ya que el objetivo que les plantea Prismo en un inicio es precisamente deshacerse del final eterno, lo que lleva a los protagonistas a preguntarse si lo que van a hacer es lo correcto y sobre todo a tomar la decisión de dañar o no a alguien que a pesar de ser técnicamente un total desconocido, es en esencia una persona por la que tienen un gran apego emocional. Otro detalle que me gustó fue la decisión de los escritores de solucionar un error de continuidad de los capítulos de 2012, mostrándolo como una decisión intencional. Si ya vieron los capítulos sabrán a lo que me refiero. Asimismo me gustó la preocupación de Finn por su alter ego, a pesar de que seguía sin entender muy bien lo que había pasado, temía lo peor, demostraba empatía y la necesidad de solucionar su gran problema. También me pareció genial el hecho de que Finn usara sus poderes de pasto en vista de la necesidad, es muy probable que este tipo de escenas donde Finn activa sus habilidades espontáneamente, los lleven a un posterior dominio de estos, algo así como lo que pasa en Steven Universe lo cual sería algo que aportaría mucho a Hora de Aventura, a nivel de profundidad de trama y desarrollo de personajes. Además de estas, hay otras razones y detalles que hacen de este capítulo uno que recomiendo fielmente a las personas que gustan de ver Hora de Aventura y tienen un conocimiento relativamente bueno de lo que ha pasado con la serie. En conclusión, a pesar de ser un capítulo con una duración promedio, tiene importantes cosas que aportar al universo de Hora de Aventura, tanto a nivel de historia como bases para futuros episodios, el evidente continuo desarrollo y crecimiento de los personajes. Todo esto manejado con un buen balance entre comedia y drama y contando con uno de los recursos argumentales que más me gustan. Si no lo han visto, no entiendo qué están esperando. Con el tiempo que invirtieron viendo este video, podrían haber visto la mitad del capítulo.